Hoy os voy a enseñar mi pueblo. Hey. estamos de vacaciones y hemos venido al mejor pueblo del Bierzo, que es, ¿cómo se llama? Carrocedero. Claro. Y bueno, es mi pueblo. Entonces quería hacer un vídeo, enseñaros un poquitito las cosas que hay en mi pueblo, que son curiosas, ¿no? Ayer estuvimos en el molino de, de la Pradela, que es un molino rehabilitado, que os lo voy a enseñar ahora mismo y seguro que os gusta. Los patrimonios de mi pueblo es la agricultura y últimamente lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido recuperar eh, antiguas instalaciones municipales, por ejemplo el lagar lo han comprado ...para mostrarles cómo hacían el vino... ...también han, han arreglado dos o tres hornos... ...en el pueblo de cómo, donde hacían el pan... ...y también el molino que os comentaba anteriormente... ...ese es el patrimonio que tiene... ...pero bueno, también tiene otro patrimonio... ...también como la iglesia que os enseñaré... ...y la casa del cura... ...donde han hecho los consejos de... de, de denominación de origen... ...de las distintas variedades de... ...de frutas... ...que tenemos en, en la comarca del Bierzo... ...y cuya capital es mi pueblo, Carracedelo. Y aquí tenéis la iglesia de San Esteban. Como podéis ver, es una iglesia de, de planta en cruz. Es <ríe> una planta en cruz. Vida por Dios. Que este es un vídeo serio. Que luego quiero que lo vea la gente de Carracedelo o que está exiliada como yo. Planta en cruz. Y lo, lo que más destaca esta iglesia es el arco. Que es un arco románico del siglo XII, me parece. Siglo XII, siglo XIII. Bueno, un arco románico que ahora mismo lo voy a enseñar. Desde cerca, para que lo veáis, una iglesia. Aquí fui yo monaguillo tres años de mi vida. <risa> Os decía, el arco románico de la iglesia, que es lo más bonito, junto al retablo que hay también. ¿eh? Este es el retablo del que hablaba, que está precioso. Como podéis verlo, es una iglesia muy bonita. Aquí está lo que es la casa parroquial, la casa del cura, que la han restaurado, que está también bastante chula. Y aquí lo que decía, esta también es la antigua casa del cura y la han utilizado ahora pues para, para tener las denominaciones de origen. Ahora más cerca. ahí. También hay algún museo, tal, a ver si podemos entrar y os lo enseño, pero no sé si está abierto. Bueno, aquí podéis ver, está en la sede de las distintas denominaciones de origen. Como podéis ver, todo restaurado. La antigua casa del cura también. Y como podéis dar cuenta de que aquí tenemos que es la manzana reineta, el consejo regulador del botillo del Bierzo, el pimiento asado del Bierzo, la Pela conferencia, la marca cereza del Bierzo y la castaña del Bierzo. Seis denominaciones que van creciendo. Bueno, alguna es marca de garantía, pero algún día será denominación de origen posiblemente. Bueno, aquí tenéis el lagar, que es un sitio donde se hacía el vino. Está cerrado, no podemos abrirlo porque se ve que el totalmente cerrado, pero aquí hacían el vino. <risa> aquí es la, redonda, la rotonda, que no es rotonda, que es, que no es trióngola ¿no? Pero bueno, os quiero enseñar aquí, está una, la cruz. Aquí veníamos de críos a jugar porque por ahí atrás está el, el barrio de atrás, de donde vivían la casa de mis abuelos y nos juntábamos muchas veces por aquí. Teníamos lado del campo de fútbol y demás y acabamos aquí muchas veces tomando pues, un helado y sentados. Recuerdos de infancia, vamos. Aquí veis también, esto es un, un horno de pan que en el pueblo había varios eh, comunes para pa que la gente hiciera su pan y están restaurados. Aquí tenéis, se puede visitar, se si ves al ayuntamiento y preguntáis. Bueno, como oferta de ocio, también en mi pueblo están las piscinas municipales, que es una instalación que se hizo aproximadamente, si no recuerdo mal, hace unos 15 años. Igual ya casi 20, ¿eh? posiblemente más casi 20 años. Y en ella es un complejo deportivo donde está el campo de fútbol de, de mi pueblo, donde están las pistas de baloncesto, pistas de tenis, y aparte ahora os enseñaré unas imágenes de las piscinas con toboganes y demás. Es una zona donde viene mucha gente de cerca de mi pueblo, mucha gente de Poncerra también, a pasar el día para bañarse y disfrutar un poquitillo del agua. Y... y intentar que el calor no, no nos domine, que bueno, tampoco es que haga está haciendo calor estos días de verano, pero no es que suele hace mucho calor aquí tampoco bueno, hay una puerta abierta, voy a entrar un momentillo para enseñarla y me salgo, porque esto sí es, es legal, voy a entrar en plan de estrange sí, sí, sí, entro bueno, ahí las veis una zona enorme, es decir, la gente puede estar bien separada y como veis va hasta ahí su kiosquillo y el recinto un recinto, la verdad que Precioso. Os invito a que vengáis a mi pueblo a, a visitarlo y disfrutéis de esto. Arriba tendréis el restaurante de la isla y, y nada, ¿qué os voy a contar? Si, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Bueno, esto que tenéis aquí es el, la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, que vamos a poner un coche ahí, no sé si la veis. Ahí hay una guardería y luego estaría el nuevo ayuntamiento y la plaza en esa plaza lo que se hace ahí es la fiesta del pueblo, y por ahí va Romario con su motorizado ahí a tope. Perspectiva de lo que sería la plaza del ayuntamiento, que es inmensa, os digo que es para el tema de fiesta y tal, la Casa de la Cultura con su guardería ahí, que también fue el antiguo ayuntamiento, y haceros una imagen, bueno, os vais a hacer una idea de la grandeza que tenemos aquí de, de plaza. Aquí tengo una estatua, no, me, no recuerdo exactamente quién es, pero es un hombre del pueblo, creo que era como una especie de vagabundo, no me acuerdo. Exactamente, esto lo tengo que preguntar a mi tío y a mi madre. Y le han hecho un homenaje porque era un hombre muy querido. podéis ver, la fuente... Bueno, una plaza de un pueblo normal. Como podéis ver también, pues, hay animalillos en mi pueblo. Voy a enseñar lo que es el huerto de mi madre, para que lo veáis. Con sus cebollas, sus patatas, sus judías, su pimiento... Esto aquí es tabaco... ...su tomatillo, sus rosales preciosos, su membrillero, su cerezo, sus melocotoneros, su repollo, su berza gallega... ...aquí, ¿no lo veis? Esto es lo que es había vida en un pueblo, que no nos falta nunca de comer porque tenemos de todo. Si visitáis mi pueblo tenéis aquí, entre otras cosas, lo que es el Hotel Rural de Los Majitos... Que, como podéis ver, es una casa preciosa rehabilitada. Que vamos, que ideal para pasar unos días aquí. Bueno, uno de los sitios donde siempre suelo parar a coger productos artesanales hechos en mi pueblo es el de don nuestro de artesano. Aquí tenéis un montón de productos, desde vino, porque hay bodega ahí al lado. Eso de ahí que veis ahí es una bodeguilla, una bodega. Y podéis coger vinagre, mermeladas. Chocolate, de todo, elaborado aquí en mi, en mi pueblo. Bueno, pues este es mi pueblo, ¿no? <ríe> que ya hacer un vídeo homenaje a mi pueblo para que conocéis un poco de dónde vengo. Y bueno, ¿qué te parece mi pueblo, Vida? Bien, bien. Está chulo. Espero que si sois de caracelos compartáis este vídeo y que me comentéis qué más podría haber puesto, porque sé que he puesto varias cosas, pero me faltan cosillas por poner. No, es que nadie, no bueno, sí lleva un mascarilla ahí, eh Mira, no hay nadie en la calle No hay nadie o sea, en la calle, porque está, es un pueblo tranquilo, la verdad no, tranquilo. no te metas con mi pueblo Solitario En fin, que si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle like, compartirlo Y nada, dejadme en los comentarios que os parece mi pueblo, si os gusta, o ¿no? Adiós